Hola, cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir hablando un poco de los de los eh, de los apuntes. Entonces, en esta ocasión me gustaría decirles que en realidad no hay, no es que exista solo una manera de tomar apuntes. Y ustedes podrán ver muchos videos en, en YouTube y en internet en general en donde les enseñen a tomar apuntes. Pero yo utilizo el método del esquema ¿no? de la captura gráfica de la idea y bueno, entonces si bien es cierto que también el profesor puede hacerlo en la pizarra perfectamente y de hecho muchos lo hacemos también en la pizarra eh, tampoco tampoco es bueno siempre eh, utilizar la pizarra para hacer esquemas porque los, los estudiantes eh, a veces se pueden volver adictos al, al esquema en la pizarra y no, mm, o sea, ellos no, no saben tomar los apuntes, entonces este, es preferible eh, a veces sí hacer esquemas, pero enseñarles a los estudiantes a hacer, a hacer sus propios esquemas, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quería hacer acá era como tres, tres, este, diferenciar tres momentos, ¿no? El momento de, cl de la clase, Después, el momento en el que el, el alumno está en su casa, ¿no? Y el momento de la prueba. ¿Por qué voy a, voy a hacer esta diferencia? Porque eh, en este momento se, se toman los apuntes, en este momento se los estudia, y en este otro, eh, luego... Se expone el contenido de los apuntes, ¿no? Entonces son tres tiempos diferentes. Vamos a poner tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros recibimos un contenido eh, en la clase, lo, lo recibimos con una forma. Entonces supongamos que el contenido es este triángulo. ¿Mm? Es un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? El profesor cuando lo cuando lo, lo dice, imaginemos que le da una forma determinada, le da una, formu, una forma esta, forma de círculo. ¿tá? Pero ahí adentro sigue estando ese triángulo. Entonces después lo que ocurre es que eh, nosotros tenemos que tomar el, este apunte, ¿no? tomar un apunte sobre esto. A ver si puedo hacer que no brille tanto, ahí está. Entonces, claro, tenemos que pasarlo a que de, una, de alguna manera nosotros después lo podamos entender. Entonces, ahí es cuando nosotros le damos otra forma, en la clase. ¿no? Entonces agarramos ese triángulo, ¿sí? que es el contenido que queremos nosotros después fijar, pero le damos otra forma. Y eso lo guardamos en la... Eh, lo guardamos en la en, en la cuadernola o en el cuaderno ¿no? bueno después en el segundo en el segundo tiempo en nuestra casa leemos eso eso que hemos podido eh, crear en función de lo que nos dijo el profesor y qué hacemos lo que hacemos es lo pasamos a otra eh, lo lo reformulamos con, completándolo con lo que nosotros escuchamos en la clase. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá ya no está solamente esto, sino que además está lo que nosotros recordamos, nuestro recuerdo de la clase. ¿Ah? Pues nosotros prestamos atención a la clase. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día de la prueba. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando muchos alumnos dicen, pero profe, yo no entiendo lo que... Sí, no entiendo lo que anoté. Y bueno, pero ahí usted tenía que preguntar. Porque si no... Si no preguntó... Bueno, eh, la pregunta es la responsabilidad del, del estudiante. El, el profesor no puede leerles la mente. El profesor puede explicar mal. Porque se puede equivocar como cualquier persona. Pero el alumno tiene la obligación... El derecho y la obligación... De levantar la mano y preguntar. son Es tanto un derecho... Como una obligación. Porque después el profesor no puede hacer magia. Y no puede hacer magia para saber si realmente entendió o no. Él puede preguntar, pero hasta ahí. Ahí se terminó el asunto. ¿no? Bueno, y vamos a, al día de la prueba. El día de la prueba. Nervios, todo lo demás. Ya no podemos agarrar y escribir lo mismo que nosotros teníamos. No vamos a hacerle un esquema al profesor. Al profesor no se le hacen esquemas. Al profesor se le explica. ¿Mm? Y se le explica en base a lo que usted estudió. Entonces, ¿Qué hace? Toma otra vez ese contenido y supongamos, vamos a ponerle otra forma para que para hacer notar que es otra forma. Vamos a ponerle un rombito, ¿no? Usted ya no le dice lo mismo que escuchó en la clase. Pasó por todo este proceso y llegó hasta acá. ¿Sigue estando el triángulo? Sigue estando el triángulo. O sea, lo que dijo el profesor, el contenido básico es similar. Pero ya no es no son las mismas palabras. No, no. Si un profesor le hace aprender de memoria, de memoria, de memoria, ¿tá? profesor de literatura sobre todo, capaz que en otra asignatura funciona de otra manera, pero si un profesor le hace aprender de memoria, eso es un error. Es un error didáctico. Aprender de memoria... Es lo peor que se puede hacer porque se olvida fácil. El aprendizaje no es significativo. Es solo repetir como un loro y nada más. Y eso es, no es aprendizaje. Eso es una habilidad que hasta, hasta un animal puede hacer. Hasta un loro puede hacer. ¿no? Repetir los fonemas, repetir los sonidos. Entonces, si usted hace este proceso, está salvado como estudiante. Ahora bien. Eh Usted tiene que encontrar la manera de representar gráficamente en su cuadernola lo que, dándole una forma, la forma que usted quiera, lo que el profesor ha dicho. Porque si usted no hace eso, después no va a hacer, no va a hacer todo el proceso. Y, y una cosa antes de terminar el video, porque si no me queda demasiado largo. Esto es muy importante. Esto que pasa en la casa. Si yo después, yo tomo buenos apuntes, pero en mi casa no me tomo un tiempo. Para leerlo, tratar de entender. Y sobre todo, si no voy siguiendo el curso clase a clase con lo que se hizo la clase pasada, no voy a entender nada. Y el día de la prueba tampoco voy a entender nada. Entonces, lo que hay que hacer es tener paciencia y estudiar un poquito cada día. Y de a poquito, de a poquito, vas a ir aprendiendo. Vas a ir aprendiendo lo que necesites saber para aprobar la prueba. Pero eso es solo una finalidad, aprobar la prueba. La finalidad real. La finalidad real detrás de aprobar la prueba o sacarse un 7, un 12, lo que sea. No, no, no. La finalidad real no es esa. La finalidad real es que aprenda. Que sea una mejor persona a través del aprendizaje.